hola amigos hoy les voy a hablar sobre el redmi 9 vamos a ver qué tal va y cómo se comporta este dispositivo a ver si está a la altura y para ser sinceros este celular lo compré en mi ciudad y hace lo que van a decir que mucho más barato me hubiera servido comprándolo en una tienda online o importándolo desde china como de aliexpress como es costumbre pero de verdad lo necesitaba con bastante rapidez entonces comenzamos. Les comento las características principales. Vine con un almacenamiento de 32 GB y otra versión de 64 GB. Y les recomiendo que se compren de frente el de 64, porque al día de hoy ya el 32 no es, es muy poco, lo que, es muy poco lo que ya no deberían venir de celulares con ese este, tamaño de almacenamiento, esa capacidad. En el tamaño de RAM, bueno, se define con 4 GB. En cuanto al procesador, viene con un procesador MediaTek Helio G80 de 2 GHz, con una pantalla de Full HD, es en, eso sí, es LCD. Se define también con una cámara cuádruple, y además, ¿qué tal batería? Una batería de 5020 mAh. Ya les voy avisando que por tremendo consumo de batería, va también a incluir bastante en el peso. Tiene como un sistema Android 10 de fábrica, se le agradece. Y con un precio básico de $139 dólares. En mi caso me costó alrededor de $170 hasta $175 dólares. Y ya bueno, eso se sobreentiende por el tema del IGB y los impuestos que siempre te cobran. En cuanto a la caja, bueno, aquí pudieron ver que viene el case transparente, que es ya costumbre de Xiaomi que es de un material bueno muy simple, pero siempre se agradece. Viene con su cable USB-C a USB-A, eh, lo cual va a brindar un, una rapidez en la transferencia de datos y también va a ser utilizado por su cargador de carga rápida. Aquí nos va a ayudar que en 20 minutos o en media hora va a ser un rendimiento de una carga de 0 a 40%. Este dispositivo también no sorprende muchísimo para ser sincero, pero para su precio sí que vale la pena. Claro que no es para todas las clases de personas, me refiero a que en cámaras es buena, pero bueno, ahí nomás, ahí se queda. Y en cuanto a juegos, no lo recomiendo mucho. Este dispositivo está destinado más como para un sector del público adulto. Eh, de esos que no son muy exigentes y que solamente lo van a necesitar en cuanto a la batería ya que si sí les va a durar todo el día y que puedan descargar todas las que necesiten entonces lo que viene que el dispositivo to es totalmente en plástico como se muestra viene con su entrada ya que se agradece bastante porque ahora los celulares ya no vienen con entrada ya viene con Único oh, este, altavoz que se va a obturar con bastante facilidad Y bueno, no los voy a engañar El plástico no es de la gran calidad que parece, que aparenta Es plástico, que les puedo decir Pero tampoco no nos engañen Porque se ve un poco fino Sí, sí, se aprecia, se aprecia Aparte que... Es, para ser sincero, siempre la gente lo utiliza con su case. Así que eso va a ser un punto, un punto que no se va a contar en esto, porque casi nunca se ve el fondo, la parte trasera de los dispositivos. Este dispositivo viene con una capa que ya es muy típico en Xiaomi, con la capa de MIUI, y en este caso les recomiendo usar la capa de launcher esta que fue creado para su línea de pocos y no me van a decir que sea un fanboy pero es muy buena a diferencia del, de la otra esta viene más completa comenzando que viene con un cajón de aplicaciones y te deja personalizar a tu gusto también viene con MIUI 11 como vemos en la pantalla y bueno aquí vamos a configurar primero el fondo de pantalla vamos a ponerle el poco launcher para mostrarles y aquí está su cajón de aplicaciones lo genial es que acá viene para guardar eh, las aplicaciones ocultas sin caso no queremos que el link esté viendo todas las aplicaciones que tengamos por ejemplo cuentas bancarias o los este, mensajes o alguna aplicación en especial las podemos ocultar y podemos personalizar todo esto a nuestro gusto por ejemplo, colocándolo las aplicaciones por colores o la búsqueda por, de modo alfabético. Y también cambiándole el tamaño, tamaño de las aplicaciones y de la letra de, del dispositivo. Aquí vemos que se puede cambiar a transparente. A mí a mi gusto se ve muy genial así. A mi gusto sí. O sea, a mucha gente fácil no, no le va a gustar, pero es, es un punto a favor. A mí sí me, me parece. También la velocidad de las transiciones no es muy rápida. En cuanto a esto, se debe a que bueno eh, las animaciones les toma un tiempo y eso viene por de fábrica, les ponen un tiempo específico. Entonces aquí yo les recomiendo les voy a dar un tip en cuanto a todos sus dispositivos xiaomi pero tienen que tener en claro que tiene que ser xiaomi bueno pensé que me iba a venir una actualización disponible pero no viene absolutamente nada como versión este, comprobamos que es la versión 10 tengo un total de almacenamiento de 64 4 gigas y... bueno. bueno Bueno, bueno, bueno Esperamos, esperamos, esperamos A salir de aquí Y aquí es donde sí les quiero dar el pequeño Tick que les sale unos segundos atrás Que simplemente era solamente Para dispositivos Xiaomi Aquí vemos la velocidad de las transiciones pero para hacerlos un poco más veloz y sacarle provecho al máximo de esto tienen que activar la opción de desarrollador ok para esto hay que irnos a configuración ok una vez pulsado vamos a ir en la parte donde dice acerca del teléfono vamos a bajar y en la parte donde dice versión de miwi ahí le vamos a pulsar unas cuatro veces y aquí nos va a salir tiene que salirles un anuncio de que ya las están activadas las opciones de desarrollador a mí ya no me sale porque obviamente ya lo hice antes entonces nos queda ir a las opciones de desarrollador vamos a ver que ya está activado entonces entramos deslizamos hacia abajo y nos vamos a ir hasta la parte de animaciones Una vez que ya la encontramos Ahí vamos a ver que Todas las animaciones duran aproximadamente Un segundo Lo que vamos a hacer es cambiar Todos estos a 0.5 segundos De esta manera Todo va a fluir mucho más rápido Todas las cambiamos a 0.5 Lo cambiamos Y vamos a hacer la prueba Para, que, para demostrarles ¿Ven cómo ha cambiado? No hay nada que enviarles a otro celular. Es uno de los pequeños tips para que lo aprovechen al máximo. Aquí, entonces, vamos a ir en, a las cámaras. Ahora sí vamos a hablar de las cámaras. Bueno, ¿qué les puedo decir? Está ok. No es algo que te asombra demasiado pero al menos no decepciona para su precio está muy buena por ejemplo este celular será para un familiar mío el cual no necesita una cámara espectacular por eso este celular repito es para público mayor entonces mi gente esto es todo lo que viene siendo el Redmi 9 como ven su cámara macro funciona genial ¿eh? Es un zoom, es un zoom detallado. Pueden ver... El cambio de cámaras funciona muy bien. Vamos al video corto. Cambiamos. Cuando ponemos la cámara lenta y sí hace la resolución del video, cómo cambia, cómo varía bastante. En cuanto a las opciones, solamente nos deja a 1080p a 30 frames lo cual no me gusta no me gusta para nada lo mínimo que deberían ponerle al menos es 60 pero que se va a hacer a ese precio tampoco no o se le puede exigir mucho no por algún lado tienen que recortar entonces ahora sí ahora sí, vamos a ver los Ay. Como les repito, no, no, no, no, no, no, no, la foto es buena, sí, no hay que quejarme, no me quejo absolutamente nada. Pero sí les puedo admitir, sinceramente, que no, no es la mejor foto que me que he tomado. Y tenía las esperanzas de instalarle la Gcam, la cámara de Google. Lamentablemente no he tenido suerte. Estaba buscando por todos lados y no lo he encontrado. Me aparecían versiones alternas y no funcionaba como esperaba. Así que no, lo he, no pude incluirlo en este video. Y tampoco lo que no me gustó son las aplicaciones que ya vienen instaladas predeterminadas. Eso, un punto menos para Xiaomi. Pero en conclusión, es bueno, es muy bueno. Este es un celular totalmente recomendable wow. Para el tipo de público que, Como les recomiendo Que este va a ser para un familiar mío Que no es muy exigente Le va a caer Como caído del cielo Es muchísimo mejor que el Redmi Note 8 El Redmi Note 8 Recuerden que tenía un montón de fallas Y en este Redmi Note 9 Ya viene con todo eso mejorado pues, bacán, ¿no? Entonces, señores. ¿Qué más te puedo decir? Si te gustó el video. Pues, bacán, ¿no? No te voy a pedir que te suscribas. Ahora, si quieres hacerlo. Yo no me opongo. Así que. Nos vemos, mi gente. Cuídense mucho.